y lo confirmó la Policía Nacional, al menos el policía que está a cargo eh, la persona asesinada en ese momento Tenemos nuevas declaraciones, vamos a escuchar. Okay. ¿De quién se trata? Para que la gente no puede creer de quién se trata el conductor. Ya le indicado hace los minutos. Es Efraín Ruales. Okay. ok, ok, muchísimas gracias. Colaboramos entonces con la Policía Nacional en vista de lo que están solicitando. Una área donde por supuesto requieren de eh, la. De colaboración por parte de la, de la Policía Nacional, compañeros. Algo lamentable, ya nos confirmaron el fallecimiento de Marín Roales, aquí en la Guillermo Cubillo, saliendo a la Guantanga Quienes eran, ya sabían la hora que tenía que salir de su vecino, a alguien. Están personal de la Policía Nacional que han tomado contacto con personal de inteligencia. A esta hora de la mañana, compañeros, amigos televidentes, en la en Juan Tanda junto a la unidad de la ahí está el vehículo de Efraín Ruales y por supuesto estamos colaborando los familiares, amigos, los conocidos y queridos, los simpatizantes de Efraín y les han pedido que no lo grabemos porque es un momento de dolor, algo muy triste a nuestra derecha por supuesto sabemos que ellos están solicitando que no pueden creer que este conocido y bien querido presentador eh, el canal amigo haya fallecido ya recibido varios impactos de bala eh, están pidiéndole amigos eh, eh, están pidiendo que eh, están pidiendo que no le grabemos ella eh, eh, le está pidiendo que se retire vista de la situación que se está viviendo aquí en este momento eh, mientras estamos aquí en la escena del crimen la policía está eh, separando ya el cordón seguridad para que el personal de policía judicial criminalística realice su trabajo cuántos vestigios de impactos de bala miren. Eh, ay. entonces miren ustedes ahí está ya nos estamos alejando bastantes bastantes metros del vehículo donde Estamos en efecto a nivel nacional con Alex Vargas desde la calle Guillermo Cubillo, en el sector del norte de Guayaquil muy cerca de la Juan Camarengo, donde hace pocos minutos se ha cometido un asesinato las autoridades han confirmado a este medio de comunicación a nuestras cámaras, que la identidad de la persona que ha sido asesinada es en efecto Efraín Roales, presentador de Coavisa están familiares en este punto de la ciudad tratando... Amigos, como escuchábamos a nuestros compañeros de la ciudad de Guayaquil y con este reporte en vivo y en directo, desde el puerto principal la Policía Nacional ha confirmado que esta mañana se realizó un asesinato en el centro de la urbe y que se trata del presentador de Coavisa, Efraín Ruales Desde aquí nos solidarizamos con su familia y también con sus compañeros de trabajo.